Estamos de retorno, muchísimas gracias por estar junto a AVE a la Televisión, 720-50222, el número que sale en pantallas, para que usted también se pueda comunicar con nosotros, participe del programa, escríbanos, siendo de alguna de nosotros gustosos de responder las mismas, dar a conocer eh, las inquietudes que tiene también usted, que nos sigue por AVE a la Televisión. Vamos de inmediato a la siguiente entrevista, y esta es en relación a San Buenaventura. Han salido a aclarar en las últimas horas, y de hecho, directo a un medio de comunicación, que San Buenaventura no está en una quiebra técnica. ¿Cuál es la situación de esta empresa? ¿Hace cuánto ha empezado y desde cuándo empieza ya a, a operar como empresa? A generar las utilidades ¿Están pagando el crédito que tienen? ¿Cuál es la proyección que tiene San Buenaventura? Está con nosotros hoy precisamente y Está a la cabeza de la empresa azucarera San Buenaventura Ramiro Lizondo a quien le damos la más cordial bienvenida Ramiro, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por estar con nosotros No, a ustedes, gracias por la invitación ¿Cuál es la situación de San Buenaventura? Bueno, estamos eh, en este momento preparando Nuestra segunda safra uh -huh. oficial en nuestra historia es un año muy importante para nosotros porque vamos a duplicar toda la producción que hemos tenido el año pasado, ¿no? que fue nuestra primera safra oficial, así que estamos en los preparativos, estamos muy contentos, pero a la vez atendiendo eh, la necesidad de aclarar algunas cosas respecto de información que salen respecto de nuestra empresa, ¿no? Que, que no son ciertas. ¿Cuáles son los elementos que, que utilizan para señalar que San Buenaventura está en una quiebra técnica? De hecho, hoy en el medio de comunicación, página 7, lo vamos a decir así porque sí lo aclaraban. Señalaba San Buenaventura niega que existe una quiebra técnica, pero no hace referencia a las cifras rojas. Sí. ¿Qué datos proporcionan? Eh, una quiebra técnica es eh, cuando una empresa uh -huh. no puede pagar sus obligaciones, no sean uh -huh. créditos, salarios o eh, la provisión de insumos, una empresa no puede pagar esas obligaciones. Entonces, esa obligación, entonces es así, es una quiebra uh -huh. técnica, esa es la definición. En el caso de Buenaventura, estamos pagando todas nuestras obligaciones a partir del año 2018, hemos comenzado a pagar al Banco Central los créditos que nos ha otorgado. ¿El ¿no? tiempo previsto? Sí, sí, sí. ¿En señalada? los plazos? y de acuerdo al cronograma de amortizaciones que tenemos contratados con el Banco Central. Hemos estado cumpliendo a cabalidad todas nuestras obligaciones. El tema de salarios los hemos cumplido, hemos pagado a todos nuestros proveedores y ahora estamos preparándonos para iniciar una zafra que va a duplicar nuestra actividad operativa respecto al año pasado. Entonces, eh, cuando se habla de quiebra técnica eh, no se facilitan datos ¿no? de que hagan referencia a eso. Nosotros estamos eh, absolutamente convencidos de que esta es una eh, parte de una campaña política en contra no solamente del ingeniero esclero San Buenaventura, 60 años que ha tardado en implementarse este proyecto y es el gobierno luego del presidente Evo Morales el que ha Finalmente logrado implementar este proyecto. Y es una realidad, nos estamos consolidando, es nuestro segundo año, ¿no? los ingenios de Santa Cruz llevan más uh -huh. de 60 años de, de ventaja respecto a nosotros. Están en el segundo año, el como, segundo año ¿no? Como empresa que está funcionando, Exactamente, como que está produciendo. ¿no? Porque estamos en un periodo de prueba también, es un sí. experimental. Eso es lo que no dice el uh -huh. estudio, ¿no? Dice, afirman que son nueve años de pérdidas, es ese término utiliza. Uh -huh. Pérdidas, claro, cuando eh, nosotros eh, dimos la orden de proceder el 6 de septiembre del 2012. Es una notificación formal a la empresa contratista uh -huh. para que comiencen los trabajos y la construcción de la planta. Eso fue en septiembre del 2012. En diciembre del 2017, cinco años después... Eh, hacemos la recepción definitiva, es decir, la empresa contratada nos dice aquí está, funciona, se ha aprobado. El tiempo puede. que estaba previsto Exactamente, también? el okay. tiempo que estaba previsto, cinco años de inversión. Entonces en ese periodo lo que, hace, lo que hace una empresa, un proyecto de inversión, es pagar a sus contratistas. En esos, en esos cinco años no se obtienen ni, ni ganancias, ni utilidades, porque estamos ejecutando una inversión, estamos pagando al, al contratista. Entonces, es a partir de, del año pasado y de este año que debería hacerse la contabilidad para ver si efectivamente esta empresa está o no en, en quiebra. Ese estudio no se ha hecho ¿no? a través de estas invest uh -huh. supuestas investigaciones. Entonces, dicen nueve años de Pérez, pero ¿cómo va a ser Pérez? Si estamos pagando la inversión, estamos ejecutando la obra. Desde el 2018, ¿ustedes tenían que pagar la y el del, crédito que tenía. Exactamente, okay. a partir del 2018, hasta el 2017, estábamos uh -huh. en periodo de gracia, uh -huh. ¿no? Es decir, construyendo la obra. Y a partir del 2018 comenzamos a amortizar nuestra deuda. Y es, es lo que estamos haciendo, estamos pagando nuestra deuda tal cual se había establecido en los, en los contratos. ¿En qué tiempo ¿no? se tiene que pagar la deuda? 24 años. 24 ¿no? años, así uh -huh. está pactado con el Banco Central. Incluso ahora nosotros estamos... Eh, viviendo no solamente en Buenaventures, sino todo el rubro azucarero del país y a nivel mundial también una caída de precios del azúcar. ¿no? Entonces todos los ingenios en Bolivia están buscando la manera de flexibilizar su producción. Se están metiendo a la producción de etanol, por ejemplo. ¿no? Están haciendo inversiones importantes en plantas de etanol, de tal manera que con el etanol puedan compensar un poco la caída de los precios del azúcar. Este es un tema empresarial. ¿no? Y nosotros también estamos en lo mismo. Oh, buscando no, otro crédito? estamos buscando un crédito de 35 millones de bolivianos uh -huh. ahí habla de 70 millones de dólares no, no okay. sé dónde sacar es ese dato no, estamos buscando un crédito de 35 millones de bolivianos para construir una planta de etanol ¿no? que ojalá lo podamos lograr este año uh -huh. y eh, el siguiente año las próximas sacar Zafra. sobre el crédito que tiene sacar otro crédito sí sí sí uh -huh. claro porque el, el etanol tiene un precio muy atractivo uh -huh. ahora eh, por ejemplo, nosotros estamos produciendo alcohol hidratado y lo estamos exportando a 0.46 centavos de dólar el litro en este momento. Pero si producimos etanol, eh, lo podríamos vender a yacimientos a 0.72 centavos el litro. Entonces, de 0.46 a 0.72, por supuesto que nos interesa uh -huh. mejorar el precio de nuestro alcohol. Pero el alcohol que producimos lo tenemos que deshidratar. Y para eso es necesitamos ¿no? Todos los ingenios en Bolivia están haciendo uh -huh. eso, han hecho inversiones muy grandes para poder producir etanol y venderle a, a yacimientos. En la estrategia del gobierno nacional de ir bajando de a poco la subvención a los combustibles, etc. Entonces, San Buenaventura también quiere contribuir en la producción de, de biocombustibles, de etanol, que además le da un mayor flujo financiero a la empresa. ¿no? ¿Qué pasa con las hectáreas que tienen? de caña, sí. que también en nueve años, ¿cuántas hectáreas se han logrado? ¿Tiene un potencial eh, que es otra de las observaciones sí. en San Buenaventura, el Norte Paseño? Sí. Tenemos muchísimos estudios, ¿no? Estudios uh -huh. desde el año 1948, de todo tipo, estudios de suelos, estudios de, de, pro, de productividad, uh -huh. de, de diferentes tipos de cultivos, entre esos el de la caña. Y nosotros actualmente tenemos 3.600 hectáreas de caña, eso es lo que vamos a cosechar este año para nuestra zafra ¿no? eh, y hemos previsto que vamos a obtener 220.000 eh, toneladas de caña ¿no? de, esa, de esa cantidad de hectáreas, sin embargo el proyecto necesita 10.700 hectáreas de caña es decir nosotros tendríamos actualmente más o menos el 35% uh -huh. de la caña que necesitamos sin embargo dentro del proyecto también está previsto que esa cantidad de hectáreas lo vamos a alcanzar hasta el 2024, así está planteado las 10.000 hectáreas sí, que requieren exactamente, que requiere. exactamente ¿no? entonces en qué porcentaje está operando la planta en un 30, 35% Con, tenemos materia prima para abastecer un 35% uh -huh. ¿no? de, a la planta, sin embargo hay una diferencia importante el, el promedio de rendimiento de la caña en Bolivia, principalmente en las plantaciones de caña en Santa Cruz, porque ahí está la mayor cantidad de, de caña, es de 42 toneladas por hectárea en Bolivia. En San Buenaventura el año pasado hemos logrado tener 83 toneladas por hectárea, es casi el doble del promedio nacional, es decir, si bien eh, estamos avanzando eh, en en la presión de nuestras plantaciones de caña, también es importante destacar que el rendimiento de nuestra caña es mayor al de otras regiones, es decir, que el requerimiento de más áreas es menor debido a que el rendimiento de nuestra caña es más alto. ¿no? ¿El norte paseño genera un mayor rendimiento en la cantidad sí, de hectáreas? De caña por hectárea. De caña por hectárea. Sí, eso eh, contradice alguna afirmación indicando ahí mismo el estudio uh -huh. dice que los suelos no son aptos para, sí, eso le va para a decir, la caña, pero eso el potencial. Ineste, no eso desmiente totalmente. Incluso la expectativa nuestra es llegar a más de 80 toneladas por hectárea. ¿no? Eso va a significar aumentar nuestra productividad, aumentar nuestra eficiencia productiva en el tema de la producción de caña. Entonces, lo que sí estamos eh, también, hemos planteado, que se puedan gestionar recursos para que los productores de la región puedan eh, meterse de manera más rápida al tema de la caña y hasta el 2024 alcancemos la, lo que se está preveyendo en, en las 10.000 hectáreas. ¿no? Entonces, ese es un, un problema que no tiene que ver con la empresa San Buenaventura en sí mismo, sino con la... Eh, capacidad de los productores de meterse al negocio la caña. ¿no? Eh, estamos gestionando. ¿Hay respuesta con, de los productores? ¿De la sí, zona? Sí, mire, de las 3.600 hectáreas uh -huh. plantadas, las hemos plantado nosotros en su totalidad, son 3.600. 1.300 son de los productores. ¿no? 2.000. 2.300 es de la empresa y 1.300 de los productores, con recursos nuestros. ¿no? Uh -huh. Hemos trabajado, hemos hecho convenios, hemos plantado la caña, ellos están trabajando en sus cañas y nos devuelven la inversión que hemos hecho eh, con materia prima uh -huh. para la planta. Un sistema que está funcionando muy bien, 134 familias ya están aportando, este año van a aportar 50.000 toneladas de caña estas 134 familias ¿no? a la empresa. Entonces pues es un proceso gradual, no nos pueden pedir resultados tan pronto uh -huh. en el tema de la caña cuando estamos comenzando, ¿no? de aquí a 10 años sí, yo, yo diría, de aquí a 10 años nos cuentas sobre cómo nos ha ido con la caña, cómo nos ha ido con, con el etanol, etc. Pero ahora estamos comenzando, el segundo año, como empresa para las estadísticas oficiales, San Buenaventura, este es su segundo año de producción. Entonces, imagínense, el segundo año nos están pidiendo cuentas, están diciendo que no es rentable el proyecto, que no es sustentable la inversión que se ha hecho, Entonces, todo eso nos llega, eh, a, nosotros llegamos a pensar que tiene todo un carácter, un contenido político, ¿no? Más aún viniendo de este señor eh, el que ha hecho la investigación, ¿no? Que tiene una militancia. O sea, política conocida dentro de la oposición. Entonces, por ese lado también no no, no nos interesa mucho esa uh -huh. esas opiniones Ramiro, para ir cerrando esta entrevista, en este su segundo año, porque me, sí. ha, me ha dado datos oficiales, sí. ¿no? datos técnicos, sí. en este su segundo año, ¿cuál es la proyección de las aves? Si vamos a duplicar. ¿De cuánto sí. estamos hablando? ¿Cómo va a cerrar? ¿Cómo tienen previsto cerrar este 2015 Sí, el, el año pasado hemos... Eh, ...producido 220.000 eh, 220, quintales de azúcar... Uh -huh. ...el año pasado... ...en nuestra primera zafra oficial... ...este año vamos a producir 400.000 quintales de azúcar... ...es decir casi el doble... ...de 220 a 400.000 este año... ...el año pasado logramos producir... ...1.1 millones de litros de alcohol... ...este año vamos a producir 3 millones de litros de alcohol... ...es decir tres veces más el uh -huh. alcohol que hemos producido el año pasado... Y eso es resultado de que estamos incrementando gradualmente nuestra cantidad de caña, nuestra eficiencia productiva también, ¿no? nuestra experticia en la, en la operación de la planta, etcétera. Entonces son resultados absolutamente palpables. Y un tema que no menciona esta investigación, por ejemplo, es que actualmente tenemos en stock, eh, en reservas eh, en nuestra planta, eh, 24 millones de bolivianos, eh, tanto en el azúcar como en el alcohol, que estamos vendiendo. Uh -huh. Estamos exportando, estamos vendiendo recursos, ingresos que nos permiten cubrir todos los costos operativos y preparar la próxima safra de este año. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Ramiro. Siempre gracias bienvenido. Gracias por la invitación. Ramiro Horizondo, gerente general de la empresa azucarera San Buenaventura, con estos datos al segundo año y esa es la proyección que tiene San Buenaventura eh, para este 2019. Nosotros nos vamos a una pausa y en instante retornamos.